No olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita y... Bienvenidos a un nuevo video. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero por qué? ¿Por qué me tiran? ¿Quién me está recortando el pelo? ¡Ay, papá! ¡Mira eso! Te voy a dedicar una jugada extrema. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Pero qué bonito, qué bonita muñeca, qué... ¡Aaah! ¡Qué feo, muñeco, qué <risa> ¡Me da <una> cabra! ¡Hola! <risa> me ¡Oh, no! estrelló contra la reja, pues yo también <risa> ¡Me da un Mira, yo te voy a contar algo, compañero. En esta vida hay que luchar por nuestros sueños. Y yo estoy luchando por comerme este helado tranquilamente. Sin que la lluvia me moje me, me el helado. Sí, ya sé, tengo frío, tengo todo. Pero mi helado es lo más importante mejor sí. ¡Vamos! ¡Toma! Ah, que no lo es esto! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no puedes ¡Pues te... ¡Toma! ¡Pero que... duele! ¡Que tú no das vueltas! ¡Pues yo doy vueltas, compañero! Mira esto: Uno, dos ¡Ah! que, que, que yo todavía no me rindo. Espérate: 1, 2, 1, 2, vámonos. Que soy el mejor. Todo mundo, lo... no te caigas, por favor. No te caigas, por favor. No, no, no, no, no. No, no lo hagas, no lo hagas. No, por favor Venga, no, Vamos vale la situación Careful, y yo voy aquí muy contento de mi bici, bien contento de la vida, pero espera.